Eh, las, hace un par de semanas empezamos a hablar de este tema, el tema quedó un poco truncado, pero básicamente lo hicimos en la primera aproximación y eh, un poco para recordar de qué se trata, cuál es el objetivo de esto es ver en dónde estamos parados en el uso de, de, de la energía, digamos, ¿no? O sea, ustedes piensan que es tan natural para todos nosotros levantarnos todos los días, prender la luz, que la luz esté ahí y que nadie se, se cuestione demasiado de dónde viene, ¿no? Eh, incluso si uno proyecta para el futuro La mayor parte de las tecnologías que tenemos eh, A, a futuros vistas Dependen de que haya energía o sea, Uno puede tener el mejor auto del mundo Creo que pusimos ese mismo ejemplo en La vez pasada cuando hablábamos del tema Pero si no tiene nafta Es más útil una bicicleta y, y lo mismo podría decirse para Incluso para el cambio de la matriz energética Se requiere energía Para cambiar la matriz energética o sea, todo requiere energía, o sea, muy lindo, muy lindo, pero incluso eh, eh, los programas eh, ecológicos de transformación, digamos, de, de, tecnológica a nivel de alimentos, farmacéutica, eh, materiales, eh, gestión del agua, producción de agua, digamos, ante la falta, de, todo requiere energía, o sea, es, es el fundamento de, digamos, el proceso de desarrollo eh, de crecimiento de la riqueza, y por supuesto uno de los elementos clave en discusión en la agenda climática porque se atribuye, digamos, básicamente a la quema de, de combustibles fósiles la emisión de gases de efecto invernadero que estarían generando, según algunas hipótesis, un cambio climático, vamos, que tiene efectos concreto en la vida actual eh, o que podría tenernos en el, en el futuro más o menos cercano. Eh, claro, pero hay que preguntarse ahora, eh, ¿Qué tan importante es tener energía? ¿Qué tan importante es tener fuentes de, de, de desarrollo de la energía? Bueno, como para que nos demos una idea. En primer lugar, ¿Hubiese sido posible el desarrollo de Gran Bretaña en el, futuro, en el pasado sin energía? Pues no. Gran Bretaña básicamente quemó masivamente carbón durante la segunda mitad del siglo XIX, que fue lo que le permitió aumentar eh, fuertemente su riqueza hasta que, de alguna manera, las reservas de carbón fueron, empezaron a, a, a tener eh, limitaciones. Eh, después, América del Norte, digamos, en hegemonía norteamericana, por decirlo de una manera, ¿no? el, crecimiento liderado, el crecimiento mundial liderado por los Estados Unidos. ¿Pudo haber, haberlo hecho sin energía? Pues no. El desarrollo de la industria petrolera fue central en Estados Unidos, creció hasta la década del 70, a partir de ahí llegó un pico y se desplomó. Recuerden que se, cuando se desploma el... La, el petro, perdón, el petróleo, sí, la producción de petróleo en Estados Unidos hay una reingeniería a nivel internacional que sobre la base del petróleo saudí se reconstruye el sistema monetario basado en, la, en el dólar confianza y en los acuerdos militares entre Estados Unidos y Arabia saudita ¿no? que definen el petróleo como la moneda de, de denominación eh, de los commodities del comercio internacional sobre todo de commodities tanto petróleo como alimentos y después, posteriormente, el último gran salto de desarrollo... Bueno, habría que agregar ahí la Unión Soviética. La Unión Soviética como proceso de desarrollo. ¿Se acuerdan? En el 22 Congreso del Partido Comunista, en 1920, Lenin que dice, el comunismo es soviet más electrificación, ¿no? Y el programa de electrificación de Lenin, que, era, que, que, que recibió las burlas, digamos, de, de, de Wells... Después resultó ser muy efectivo, digamos, y fue un gran, una gran proeza tecnológica y de desarrollo material, que fue lo que hizo posible la industrialización masiva digamos de la Unión Soviética, de lo contrario hubiese sido, seguido siendo digamos un país pobre y que de lo cual dependía fundamentalmente también de su relación neocolonial o colonial soviético, el colonialismo bajo la forma soviética en relación a otras, a otras regiones digamos que formaban parte de la Unión. Después China, el desarrollo chino, vamos, ¿es posible el desarrollo chino eh, sin autonomía energética, sin capacidad de producir su propia energía? Eh, probablemente no, y de hecho cuando uno ve los datos, eh, uno puede ver cómo la China aumenta radicalmente su producción de energía en consonancia, digamos, con... Eh, con el, la industrialización china entre los 2000 en adelante, basada en la llegada masiva de inversiones extranjeras directas y la integración de China a las relaciones comerciales y financieras mundiales, sobre la base de producción interna de carbón. Y el gas de carbón más o menos implicó para China unos, eh, digamos, equivalente, en equivalentes, eh, unos 20.000, eh, perdón, sí, unos 20.000, más o menos, unos 20.000 terawatts hora. En, en China ¿no? y en India lo mismo también el carbón permitió el desarrollo de, de, eh, el desarrollo indio que India no tiene el suficiente carbón tiene, creció mucho la producción de carbón en India pero no es lo suficiente como para, para abastecer el crecimiento indio y tuvo que importar carbón básicamente de otros países como por ejemplo China Digamos, ahí en, la, en la zona del sudeste asiático hubo pro, otros productores y, y exportadores hacia, hacia la India eh, en cambio, digamos, en, la, en los países del centro mundial, eh, Europa y Estados Unidos, a partir de los 2000, eh, mediados de los 2000, sobre todo después de la crisis del 2008-2009, empiezan a tener una caída sistemática en el consumo de fósiles, de, ¿no? de, de, de fuel fósil, eh, y eh, básicamente se dedican a exportarle a los países que crecen, digamos, al sudeste asiático, a China, a India, incluso a América Latina, ¿no? Euro, en parte eh, el este de Europa. Eh, es decir que tener energía es la base, el fundamento de, eh, de las, las posibilidades de desarrollo de un, de un país. Entonces, la pregunta es, eh, ¿Argentina, América Latina, eh, tienen o no tienen energía? ¿La usan o no la usan? Una nota para tener en cuenta cuando en, en, en Argentina se privatiza YPF, YPF tiene un desarrollo muy acelerado, aumenta de manera significativa la producción de petróleo pero ¿a dónde va esa producción de petróleo? básicamente va a ser exportada ¿En qué? ¿por qué? porque Argentina durante sobre todo la segunda mitad de los 90 vive una crisis relativamente importante y no consume ese petróleo entonces lo exporta digamos, ¿no? eh, y después del 2003 en adelante a medida que aumenta hay el, el crecimiento económico Argentina empieza a consumir el petróleo que tenía en, eh, guardado, digamos, o que antes exportaba, a pesar de que la producción de petróleo se estanca. Y para el 2016 tenemos una cuenta, eh, digamos, una cuenta comercial con el resto del mundo, tremendamente deficitaria en de energía y es uno de los principales componentes que explica el déficit comercial y nuestras limitaciones de crecimiento. Es decir, que sin fuentes de energía propia, la industrialización o sin fuentes aseguradas de energía, la industrialización es, digamos, más difícil al menos, ¿no? Más difícil al menos. Si no, es directamente, eh, no, no diríamos imposible, pero requiere una arquitectura para conseguir esos recursos sin que eso implique que vos tengas que, digamos, eh, eliminar o agotar tus posibilidades de crecimiento, ¿no? En el intercambio de divisas o de otros recursos. ¿Cómo está el mundo en términos de energía hacia el futuro? Digamos, ¿Llegamos hasta el límite? ¿Tenemos, ¿Tenemos margen para seguir creciendo o no? Bueno, no, al mundo le quedan 50 años de petróleo barato, según las estimaciones actuales, eh, lo cual es probable que eh, pueda haber más, eventualmente se sigan haciendo exploraciones y descubrimientos, pero con el consumo actual a nivel mundial y eh, con, las, con los, las reservas conocidas nos quedan 50 años de petróleo. Eh, más, un poquito más de gas y de carbón nos quedan unos 150 un poco menos, 140 años de gas perdón, de carbón es decir que el, el reactivo limitante digamos es el, el petróleo y el gas que son las fuentes más útiles además el petróleo no solamente es energía sino que también es el, el fundamento para el desarrollo de otros materiales ¿no? plástico y otros, y otros pinturas pigmentos, etc. Eh, de manera tal de que evidentemente tenemos un problema con el límite que nos pone la naturaleza pero fundamentalmente porque nos va a dejar sin nafta. ¿No? Y en ese contexto hay que preguntarse, ¿todos tienen la misma situación? No, por supuesto que no. Cuando uno empieza a ver, hay un país particularmente rico en petróleo, que es Venezuela, que es el país con mayores reservas mundiales individualmente, tiene casi, eh, en línea general, si me dejan revisar el dato, tiene 303 mil millones de barriles hoy descubiertos, que se saben que existen, y al consumo actual... Eh, al consumo actual, bueno, podría estar cientos de años, ¿no? Eh, porque ahora está básicamente en una crisis tremenda en términos institucionales. Si uno suma, digamos, el consumo de toda América Latina, ¿no? De, perdón, no América Latina, América del Sur y Central, América del Sur y Central, desde, digamos, desde el, desde el fin de México hasta la Tierra del Fuego, con el petróleo de Venezuela podría vivir unos 151 un años. Digamos, y no hay ningún país en el mundo que está en esas condiciones, incluso, incluso el, medio, el, medio, el, el, el Medio Oriente, digamos, tiene en su conjunto 835 mil millones de barriles y con, con su consumo actual puede durar 82 años. ¿No? Nosotros prácticamente duplicamos el tiempo de, de, de, de, con el consumo actual, ¿no? que es bastante bajo, para una América Latina deprimida y estancada hace 40 años. Es decir que nos guste o no, con estas tremendas recepciones que hemos tenido desde, lo, desde los 70 en adelante y con la interrupción del proceso de crecimiento y desarrollo de América Latina hemos, y, con el de, y luego después del 2010 los enormes descubrimientos que hace Venezuela de petróleo que se, que se siguen produciendo en menor medida por supuesto hasta el presente Argentina, América Latina tiene perspectivas de un desarrollo industrial autobastecido si, logra articular los intereses de los distintos países y todos ponen algo. Porque además todos tienen algo. Chile tiene minerales, Bolivia minerales, Argentina, Paraguay, Brasil, minerales y, y alimentos, ven, tecnología, e industria y conocimiento y, al, y en el caso de Venezuela, petróleo. Es decir que evidentemente las bases para una articulación regional y promover un proyecto de desarrollo mediano y largo plazo están presentes. Ahora, eso no significa que se puedan lograr, porque la arquitectura institucional que eso supone no es para nada sencilla. Entonces, eh, para, para ir cerrando, eh, si uno analiza, digamos, en términos históricos, los aspectos claves del desarrollo económico, hay una constante que está presente en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, en India, etc., en la Unión Soviética, que es haber podido tener asegurado el abastecimiento energético piedra basal de todo desarrollo económico posterior. La pregunta es si América Latina va a poder hacer uso de sus recursos de manera coordinada, equilibrada e inteligente y al mismo tiempo integrada al mundo sin que eso suponga una conflictividad eh, enorme como supo significar en otras regiones del mundo, de modo tal de poder aprovechar sus riquezas Ponerlas, digamos, en el marco de las relaciones comerciales internacionales, por supuesto, pero bajo la consigna de, de alguna manera, eh, permitirle al mundo, a América Latina, alcanzar los límites de sus capacidades, razonablemente, en función de su disponibilidad de recursos y capacidad económica. Y para cerrar, me gustaría comentar que existe un proyecto que, digamos, eh, ¿Las fuentes del renovables pueden reemplazar el, el petróleo? Difícilmente lo pueden reemplazar completamente. ¿La energía nuclear lo puede reemplazar? Eh, lo puede reemplazar, pero nos podemos, también requiere recursos muy escasos. ¿no? El plutonio, el, el, el, el, el uranio, o sea, el enriquecido, etc. No, tampoco son abundantes e infinitos. La única fuente que se conoce hoy en día que puede llegar a resolver la cuestión energética es básicamente la energía por fusión nuclear. Que Fíjense lo importante que es que hoy supone la colaboración de treinta y algo de países, todos los países desarrollados del mundo, en un proyecto muy importante con transferencia y articulación tecnológica en Francia, en el sur, llamado ITER, que tiene proyectado para dentro de cinco años tener un primer reactor de prueba que permita hacer ensayos y proyectar un primer reactor comercial para el 2035, creo, si no recuerdo mal. Es decir que hay que apurarse a resolver la cuestión energética y si esto realmente se resuelve y es posible tener una fuente infinita de energía Abundante, digamos, y sin limitaciones en el corto plazo. ITER, digamos, la energía por fusión tiene unos límites de miles de millones de años, digamos, sería una, una energía infinita. Las condiciones de vida de la humanidad cambian otra vez, digamos, de manera significativa, quizás tanto como hicieron cuando se descubrió la, eh, la capacidad de dominar a las plantas, ¿no? Así que, bueno, mis... Consideraciones sobre la cuestión energética y espero que les haya interesado.